¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos desde el Cantón Buenafé, lugar pues, donde se desarrollan las festividades, como ya en días anteriores les habíamos informado. Vamos a hablar con el jefe de la Policía Nacional para conocer las novedades que se han registrado en estos días. ¿Cómo está, coronel? Bueno, para conocer un poco sobre las novedades que se han registrado acá también en el Cantón Buenafé a propósito ya de las festividades que se han ejecutado. Sí, buenos días. Eh, primero el saludo de la Policía Nacional para todos ustedes, los medios de comunicación y pues a todos los seguidores de estos prestigiosos medios, los cuales, como ya es costumbre, nosotros la Policía Nacional rendimos cuentas semana a semana las actividades sean positivas y las actividades que también son contrarias a nuestra labor policial. En esta oportunidad queremos eh, saludar en en este eh, Cantón Buenafesino, a San Jacinto, que el día de ayer eh, fueron las fiestas de religiosas y también en Valencia la, la Unión, el recinto, eh, la parroquia urbana. Entonces hemos tenido estas actividades eh, que hemos ido sobrellevando como Policía Nacional. Y aparte de eso hemos tenido los diferentes eventos, tanto por las fiestas de Buena fe las fiestas... De propias de diferentes barrios y sectores en Valencia, así como también la, el feriado del 10 de agosto y todas estas actividades hemos podido desarrollarlas, cubrirlas y cumplirlas para que sean unas fiestas seguras, tranquilas, como han culminado ya el día de ayer aquí en Buena Fe y en, bueno, en Valencia, en los diferentes barrios, eh, recintos y sectores sin novedad. Aquí tenemos... Aquí tenemos eh, eh, las festividades que se han desarrollado en el Coliseo Patria, en el Coliseo 19 de Octubre, en la Escuela Roque, los carruseles y la feria que estamos observando. Cinco eventos aquí en el Cantón Buenafé y lo hemos cumplido a cabalidad. Aparte de tener actividades en el recinto Cuatro Mangas, en, el recinto en la parroquia rural Patricia Pilar y en el, los sectores tanto el Vergel, la Unión y Valencia en nuestro Cantón Valencia denuncia por robo de vehículos en estas festividades del Cantón Buena Fe. Bueno, en estas festividades hemos tenido la denuncia de 10, ro de 10 casos de robo de vehículos. Los que han presentado las eh, denuncias, los demás, ustedes saben que se da el otro, el otro tipo de delito que no lo denuncian, pues, y luego eh, esperan las llamadas para este delito chantajista eh, que, que se produce por el cambio del vehículo sustraído a Cambio de dinero. Coronel, entre estos vehículos se llevaron uno de una de las candidatas a la alcaldía del cantón Buenafé. ¿Se puede confirmar eso o qué pasó? Bueno, eh, no lo podemos solamente confirmar, es un hecho. Nosotros acudimos y le hemos dado toda la ayuda de parte de la Policía Nacional, pero al ser, como le digo, este caso de chantaje extorsivo para el, el tipo de robo, la ciudadanía, en este caso, la persona que usted nos indica, nos agradeció la labor de la policía, el acompañamiento recibido y tenemos conocimiento que ya lo ha recuperado. Entonces ese es el, el delito que queda eh, como una cifra sin denunciar y no la podemos constra, con, contrastar ni llevar estadísticas porque no hay eh, documentos de la comunidad que presente esta esta actividad. ¿Es decir que se cae en un caso de extorsión? Sí, lo acabé de decir, un eh, chantaje extorsivo al, al, a este delito, es un robo extorsivo para poder pedir luego del robo eh, X cantidad de dinero dependiendo el tipo, la marca y el año de vehículo. ¿Y ¿Se han registrado también personas detenidas mencionaba usted? Sí, hemos tenido en este caso, aparte de las actividades que les eh, ya les he enumerado, Tres boletas de apremio y dos boletas de captura. Esto realizado a pesar de las act tremendas actividades, la carga laboral que hemos tenido, hemos concentrado nuestro talento humano para poder cubrir estas actividades y. Estos han sido los resultados. Dos boletas de captura, tres boletas de apremio. Hemos estado no solamente aquí en el casco urbano, sino también hemos contado con la ayuda de la Dirección Nacional Antinarcóticos, con trabajos en Patricia Pilar, con resultados positivos detenidos y sustancias sujetas a fiscalización aprendí, eh, retirada de circulación. Hemos también retirado 77 municiones de diferentes calibres, cinco armas de fuego. Y hemos recuperado siete vehículos y tres motocicletas. Entonces el trabajo de la policía no se ha basado solamente a los eventos sociales, culturales y deportivos que se han dado por estas fechas y por estas festividades, incluida el 10 de agosto. También se han dado en el trabajo del día a día que mantenemos para nuestra comunidad. sobre una presunta detención de un individuo la mañana de este miércoles por parte de la ciudadanía, ¿qué se sabe? Claro que sí, eso es la buena relación que tenemos con nuestra comunidad. El primer chat de pedido de auxilio llegó y a los cuatro minutos estuvo presente la Policía Nacional para darle ayuda justamente aquí a los señores que están en la, atendiendo las ferias en sus locales, había sido intento de robo porque ya lo había ubicado que la semana, en la semana pasada, perdón, el, el día, el día pasado, había sido observado por otras personas que estaba cometiendo robos en el sector. Entonces la gente lo detiene se da una pequeña gresca entre ellos y los ciudadanos, inmediatamente confiando en su policía, activaron el chat comunitario y en cuatro minutos estuvimos presentes nuestros compañeros servidores policiales para poder aprenderle y ponerle a disposición y a órdenes de la autoridad competente. ¿Eso se lleva a, al personal que tienen en el Cantón Buenafé para eh, distribuir tanto Buenafé y Valencia, Coronel? Claro que sí, nosotros nuestro personal lo tenemos distribuido en los dos cantones, el Distrito de Policía, Buenafé, Valencia. ¿Y ¿Alguna otra novedad, coronel, que se haya registrado? Bueno, novedades no, no hemos tenido. El día de ayer también hemos colaborado con el, nuestro vecino, el Distrito Quevedo, en un operativo de, que se venía desarrollando por un porte de arma de fuego. Lo han detenido aquí a la altura de la gasolinera que queda cerca ya de ingresar a nuestro cantón y ese es un procedimiento de, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros policías del distrito Quevedo, pero en eso estamos trabajando. Y sin olvidarnos que estas actividades de Policía Nacional no solamente son para el casco urbano, y como lo nombré, estamos trabajando en Pumisa, en Patricia Pilar, en La Reserva, y en, en, en nuestros recintos también la Alegría del Congo o la Vía del Plato, que son lugares en los cuales tenemos eh, sin dejar de lado a cuatro mangas, que son los ingresos por la variante y que tienen muchas vías alternas, muchas vías de tercer orden que se conectan entre ellos y a veces parece que les da la percepción de seguridad a, los, a las personas que están eh, alejadas de la ley para poder cometer los ilícitos, pero nosotros estamos identificados y esos lugares y estamos ahí también presentes, lo que es el Cantón Buena Fe y lo que es en cambio en Valencia, tenemos el sector de la cadena Costa Azul, el Vergel, ni un paso atrás, todo lo que dan la vuelta para, la, para salir acá a la reserva, por, la, por, por toda la Zulema, por toda la Sagrada Familia, por todos los recintos, nosotros estamos ahí como Policía Nacional para atender los requerimientos de seguridad ciudadana que nos pide nuestra ciudadanía. ¿Qué recomendaciones en la parte final, mi coronel? Bueno, que al finalizar estas festividades, no nos olvidemos que la reactivación económica pues, ha ayudado a que todos volvamos a una normalidad sin dejar de lado de cuidarnos la, la salud, que todavía está pendiente el sistema de vacunación para, por el COVID. Y también, en esta oportunidad, agradecerles a ustedes y pedirles, a los conductores. Hoy amaneció lloviendo y eso hace que nuestras vías se vuelvan un poco más peligrosas al transitar. Por favor, la prudencia y la conducción a la defensiva para poder evitar los accidentes de tránsito y eh, lamentar luego la pérdida de vidas humanas. Muchas gracias a usted. Claro que sí, para todos ustedes. Soy el Teniente Coronel Telmo Pesantes, jefe del Distrito de Policía Buenafé, Valencia. Okay, gracias al Teniente Coronel Telmo Pesantes, jefe del Distrito de Policía, Buena Fe, Valencia quien nos ha dado información en torno a lo que se ha desarrollado en el tema de seguridad, dado de que acá el Cantón Buenafé celebraba en estos días sus fiestas patronales de San Jacinto. Ya hasta el día de hoy, pues, los comerciantes que ustedes observan en las pantallas podrán permanecer ubicados aquí en la avenida 7 de agosto y ya más tarde deberán retirarse, pues las festividades culminaron ayer con el baile popular y la quema de Castillo. Esa es la información amigos que les podemos llevar a ustedes desde acá del Cantón Buena Fe, lugar como les explicamos, vivieron sus fiestas cantonales anteriormente y ahora pues pasaron ya las patronales de San Jacinto, hecho por el cual se ubicaron los comerciantes en esta avenida, 7 de agosto, avenida popular del Cantón Buena Fe. Gracias a todos los que permanecieron con nuestra sintonía, no olvide compartirla y será hasta una próxima oportunidad.